Bueno, ya creo que estamos en contacto con el señor Eduardo Carrillo, el codirector de TEDIC. Muy buenos días, le saluda Jamie Allison aquí desde Sinantena.fm para el programa El Quit de la Cuestión. ¿Cómo le va, don Carrillo? Buenas tardes, buenos días, Jamie, ¿cómo estás? Pero, eh, muchísimas gracias a vos y a, y, y, y a, y a toda la audiencia ¿verdad? por recibirnos. No, por favor, quiero saber sobre esta investigación. ¿Hoy lanzaron o van a, van a lanzar esta nueva investigación, Historia del Voto Electrónico en Paraguay? Hoy lanzamos oficialmente la investigación. Eh, es parte ¿verdad? de una producción más amplia de distintos aspectos que abordan el fenómeno de la tecnología en las elecciones. Y eh, hoy sale el mailing ¿verdad? con todos los hallazgos. Vamos a una serie de videos, una serie de flyers que sintetizan un poco esta enorme cantidad de información que se logró recolectar. Y nada, estamos muy contentos realmente. Y Pero por sobre todas las cosas interesados en seguir aportando en este debate del impacto de la tecnología en las elecciones. ¿verdad? Contándonos, por favor, porque encima otra vez en un estudio del año 2000, yo recuerdo que, bueno, respecto al tema del voto electrónico, por lo menos había mucha gente que se recontra, puso en contra cuando empezaron a venir y, y fue muy difícil acá implementarlo en Paraguay. Eh, entre poros y contras ¿verdad? Eh, yo recuerdo cuando se decía basta de listas sábanas ¿verdad? y después vino la ley y eh, de todo se decía realmente ¿verdad? de que no se va a poder implementar porque si no tenemos voto electrónico una cosa lleva a la otra eso es lo que yo recuerdo al respecto Así mismo, realmente, bueno, esta investigación, o sea, para, para aclarar un poco a la audiencia, desde que dije que estamos produciendo hace bastante tiempo distintas investigaciones que abordan eh, la temática de voto electrónico, pero veíamos una especie de vacío al respecto de una sistematización histórica, verdad al respecto de lo que fue la evolución del voto electrónico en general en Paraguay. Mm. Ni siquiera estas elecciones en general y la, la implementación de esta última versión de voto electrónico que actualmente conocemos, Sino yendo ya al periodo de los 2000, ¿verdad? Uh -huh. Cuando primeramente se trajeron esas urnas brasileras sí. y, y, y nosotros en nuestra labor investigativa nos veíamos un poco cojos, eh, si se quiere, ¿verdad? Porque buscábamos información y realmente todo estaba muy disperso. Entonces, este año tuvimos un poco la oportunidad de asociarnos con dos investigadores, ¿verdad? Claudio, Fu Claudio Fuentes y Jasmine Sánchez, que son los, los que lideraron esta investigación con apoyo y, y edición de TEDIC. Hicimos un poco esta visión macro, ¿verdad?, de mm. lo que fue la implementación del voto electrónico desde el 2000 al 2021, ¿verdad? Entonces, 2000 empiezan las, las discusiones al respecto de, de traer las urnas, mm. en este caso eran urnas, ¿verdad?, porque eran las que me imprimían eh, papeletas, y eh, finalmente en 2002, ¿verdad?, empieza la implementación de esas máquinas de votación con mucho, desde de, de 2001, digo bien. Entonces, eh, esta investigación lo que plantea son tres periodos bien demarcados al respecto de lo que es la evolución del voto electrónico en Paraguay. ¿verdad? Entonces, tenemos un primer periodo que va de 2001 a 2008. Allí se consolida el voto electrónico. Hay un primer momento de muchísimo entusiasmo, ¿verdad? Se quería implementar las máquinas. Había apoyo eh, de sectores de la oposición y del propio Partido Colorado. Y luego hay un giro, ¿verdad?, y dentro del propio Partido Colorado empieza una oposición al respecto de implementar este tipo de sistema, curiosamente con los mismos argumentos que hoy por hoy sociedad civil y académicos utilizan al respecto de por qué quizá no es tan necesario y no es tan prudente utilizar el voto electrónico en la etapa de la emisión del voto. Entonces, en 2008 finalmente se termina abandonando el voto electrónico por las presiones, ¿verdad?, de, de, de sectores del Partido Colorado al interno y de, eh, ¿cómo se llama? De, de, de sectores de la oposición también, y se abandona el voto electrónico, se vuelven las papeletas. Uh -huh. Pero a partir de ahí lo que empieza también es, de, de, se empieza a observar, ¿verdad? Esto que vos mismo estabas mencionando, esta, esta digamos, disociación, o sea, esta imposibilidad supuesta de no, ten, de tener, de no tener listas desbloqueadas y es que no se implementaba voto electrónico. Entonces, ese es un argumento que se sostiene por bastante tiempo, desde 2008 a 2019, básicamente. Entonces, los historiadores acá, en este caso, en este periodo que va de 2008 a 2019, corresponde a esta lucha por el desbloqueo de las listas, y esto es usado por el se como un texto un poco, como un argumento principal para poder aplicar la tecnología al voto electrónico. Entonces, eh, sin embargo... A diferencia de este primer periodo que sí tuvo mucho optimismo tecnológico por parte de la cooperación internacional de, de la OEA, por ejemplo, y del Brasil, que era quien finalmente nos prestó las máquinas, en este periodo sí ya había un mayor entendimiento sobre los riesgos del sistema de voto electrónico y tanto a nivel internacional como a nivel nacional había muchas voces. Eh, cuestionando, ¿verdad?, la implementación del sistema. Ahí nos incluimos un poco nosotros en TEDIC, que desde 2017 cuando empiezan los primeros debates eh, empezamos a alertar, ¿verdad?, sobre cómo en otros países se estaba abandonando el sistema. Y por último, si me permitís cerrar. Eh, sí, adelante. Eh, el tercer periodo es un poco el periodo que va de 2019 en adelante, en donde vemos, ¿verdad?, la implementación de las máquinas de votación electrónica, ¿verdad? Entonces, continúa un poco ese discurso de decir esta esa es la única manera en la cual se puede implementar el bloqueo de listas cerradas, a pesar de que necesariamente no tenemos nosotros o no hemos sido capaces de, de acceder a, a algún tipo de investigación o diagnóstico del TSJE que diga técnicamente por qué eso no es posible siguiendo el sistema tradicional de papeletas. Y eh, aquí un poco de un periodo donde hay una especie de, de polarización, eran tractores que obviamente continúan un discurso en contra de las máquinas de votación electrónica teniendo quizá una visión un poco a nuestro criterio un poco más macro sobre lo que es implementar tecnología y otros que sí apoyan actualmente el sistema, ¿verdad? Entonces, un poco la gran conclusión de esto, ¿verdad? Está muy interesante, hay toda una línea del tiempo que le invito a los, a los oyentes a que, a, a que vayan mirando porque están eh, traducidas en un flyer muy lindo. Eh, se plantean distintos momentos, distintos hitos, distintos actores, ¿verdad? O sea... Desde el propio TSJE, obviamente como autoridad electoral, como la cooperación internacional de la OEA y el Brasil, que sostienen este interés en implementar el voto electrónico, y como también la propia cooperación internacional, a pesar de que en 2008 se abandona el voto electrónico en Paraguay, toma a Paraguay como un caso de estudio de éxito y lo exporta a nivel global. Entonces, eh, el TSJ participaba y participa de foros en los cuales cuenta, ¿verdad? O, o contaba en ese entonces sobre el éxito del sistema de voto electrónico y luego eso termina, ¿verdad? Actualmente a lo que estamos hoy, a un cierre de la rueda, si se quiere, y a la vuelta de la implementación del voto electrónico en Paraguay, eh, en este caso con otro tipo de tecnología, con una empresa extranjera, nuevamente, en el caso de las elecciones de, de, de, de, del periodo de 2000 a 2008 eran finalmente urnas de propiedad pública del gobierno brasilero acá estamos con unas eh, perdón con máquinas de votación electrónica que son propiedad del sector privado argentino verdad entonces eh, hay una serie de cuestiones que nosotros queremos seguir sosteniendo y desde te digo un poco tenemos un gran compromiso de que aquí a las internas partidarias y a las elecciones presidenciales vamos a estar poniendo todo el foco en cómo eh, se sigue se sigue interactuando con estas máquinas de votación. Pero para eso creíamos muy importante hacer este, esta sistematización histórica, ¿verdad?, de lo que es el voto electrónico. En apasionante, Paraguay. Eduardo, apasionante. <risa> no se me ocurre otra palabra que decirte, porque realmente escuchar sobre este proceso es genial, porque más de uno, Dios mío, que mucho que escuché yo al respecto, ¿verdad? Más de uno hablaba desde el 2000, que ya hago periodismo de 1990 y algo, ¿verdad? Eh, que, o sea, nos metieron el miedo, en síntesis, ¿verdad? Ueh, urnas electrónicas, voto electrónico, ma electrónico, máquina de votación, como le llames, es falible. O sea, por eso de cada tanto volvemos ya a nuestro sistema y este, este último sistema es una especie de híbrido, básicamente, ¿verdad? Porque al fin y al cabo está otra vez en manos, de alguna u otra manera, en los miembros que conforman la mesa donde vos depositas tu voto. Es ahí el tema, ¿verdad? En el día D, ahí está la cuestión. Si vamos a querer ser celosos de nuestro voto, ¿verdad? Y por ende el TSJE quiere serlo también. ¿Cuál es el sistema más infalible en todo este tiempo de acuerdo a la investigación que ustedes han hecho? Y por eso, eh, también se implementaron tres formas más o menos, ¿verdad? Por lo que estoy escuchando, en unas tres formas más o menos con distintos tipos de máquinas, ¿verdad? Una era una urna electrónica, esta última que tenemos la máquina de votación donde vos finalmente imprimís tu voto y te vas y depositas en algo, ¿verdad? Pero antes de eso era la urna electrónica, que era otro sistema. Eh, son varias preguntas, yo sé, ¿verdad? Pero eh, en, como quieras ir respondiéndome, ¿verdad? La tecnología <risa> no, no te en el voto. ¿Y ¿Cuál es el sistema más infalible? Por ahí podemos empezar. Mira, nosotros un poco como te TEDIC, esa es una pregunta quizá capciosa, capciosa si se quiere, en el sentido de que nosotros no, no creemos de que las, los sistemas informáticos sean infalibles. O sea, realmente no hay un sistema informático que sea infalible y cualquiera que diga lo contrario, cuanto menos, o pues en el mejor de los casos, peca de inocente, ¿verdad? Entonces, ese es un argumento muy importante que nosotros hemos sostenido, desde que empezamos este debate al respecto de por qué sí o por qué no sistema de voto electrónico en Paraguay, ¿verdad? Porque finalmente estamos hablando de máquinas eh, informáticas, de computadoras, que están en la forma de una urna o en la forma de una pantalla actualmente. Esta, esta, esta es una configuración que sí asemeja un poco más a una computadora. Pero son computadoras. Entonces, los sistemas informáticos no son infalibles y tienen puntos de quiebre o puntos de vulnerabilidad que pueden ser explotados por personas que puedan saber cómo explotar ese sistema. La falta de documentación al respecto de, de, de por qué funciona o por qué no, no es tampoco prueba para decir, ah, este es un sistema exitoso, que, que, que funciona y que, que, que es perfecto y nos va, nos va a salvar la democracia en Paraguay. Mm. Nosotros creemos de que realmente eh, estamos cayendo en un tecno -optimismo, ¿verdad? una especie de tecnocracia que dice bueno, que okay, las máquinas de votación son el problema realmente, no son la conformación de las mesas, no son la manera en la cual se vota en Paraguay, no son el arreo de votantes, o sea, todas esas cuestiones de fondo que ya especialistas en materia de democracia han señalado una y otra vez como los problemas de fondo que necesitamos eh, a, a, eh, tratar para que realmente nuestro sistema electoral sea confiable y sea realmente un sistema que genere tranquilidad a la ciudadanía y también a las personas que se candidatan, ¿verdad?, eh, a lo largo de la República. Eh, esos son los problemas de fondo que creemos nosotros que tienen que ser tratados y un poco desde este DIC, obviamente, que, que, que, que tocamos los temas que tengan que ver en la intersección de democracia y tecnología, nos ocupamos, ¿verdad?, de estar analizando la cuestión del voto electrónico, pero consideramos de que el debate es mucho más amplio. Entonces, eh, nosotros no estamos en contra de, de la tecnología en el proceso electoral. De hecho, ya se implementa tecnología en el escrutinio, por ejemplo, se implementaba anteriormente, ¿verdad? Había un proceso de escrutinio que hacía de que fuera más muy rápido la manera en la cual se, se transmitían los resultados a, a la sede del TSJE y eso permitía de que las elecciones eh, y que las elecciones se, se anuncien los, los, los resultados bastante rápido, ¿verdad? Sí. Pero quizás. Un poco volviendo a, a, a, a la tesis de fondo de todo lo que sostenemos desde la organización, es en la emisión del voto, en ese momento en el cual yo estoy en el cuarto oscuro, que haya una máquina, una computadora, una pantalla que esté intermediando esa, ese, ese momento clave dentro del proceso democrático, no creemos que sea la mejor manera de, de mejorar nuestro sistema de votaciones. De, de, de porque Ay finalmente. Finalmente, y, y para, para, para un poco cerrar un poco una de tus preguntas también, acá estamos hablando de un sistema del cual no tenemos control y no tenemos también capacidad real de auditabilidad. Finalmente estamos en manos de una empresa extranjera que hoy por hoy tiene a nuestro criterio el control del proceso electoral, porque el PSJ no tiene la capacidad de crear unas máquinas y de implementarlas a nivel nacional. Entonces, si hay es que la empresa se retira por algún motivo, ¿cómo vamos a hacer las elecciones? ¿verdad? Sí. Y. Comentaba eso, realmente las garantías que se ofrecen a la hora de auditar ese sistema no son reales, porque por un lado el TSJ hoy por hoy no deja entrar a, a otros actores que no sean eh, representantes de partidos políticos en el proceso de auditoría que en teoría ofrece la, la, la empresa y sabemos que generalmente el proceso de auditoría que se ofrece es insuficiente, es solamente una presentación de PowerPoint, ¿verdad? Donde se, se, se, se van exponiendo los puntos, se van se van mostrando los códigos pero no hay realmente una auditabilidad por parte de los apoderados informáticos de los partidos no hay una auditoría real del software y el hardware de ese sistema porque no es propiedad del TSJ, es Ay. propiedad de la empresa y la empresa controla eso como parte de su, su secreto comercial vamos a decir ¿verdad? entonces eh, hay preguntas de fondo que todavía sí, y no nos responden una de las preguntas que yo más escuché por ejemplo en las últimas elecciones qué me asegura que mi voto sea secreto por ejemplo esa, esa es una así, claro, porque vos estás poniendo tu. saben quién sos vos, ¿verdad? y de ahí te vas a la máquina ¿y quién te asegura? porque te dijeron nos dijeron muchísimo, no, está asegurado después eso vos pones eh, no, no sé, a ver, tu logueo digamos, con tu huella digital no, no no significa que van a saber después cómo vos votaste y en qué sentido, etcétera etcétera, etcétera, pero ¿qué te asegura? eso, porque el voto debe ser secreto y universal, o sea vamos nada, ¿verdad? Entonces, esa es una. Y otra también que yo escuché, y mucho con este tema de las máquinas de votación, es que a ver, a Jamie iba a votar y a mí me aparecieron, en el caso de la intendencia, me aparecieron todos los candidatos a intendentes. Cuando le pregunté a mi papá, Sí, todo bien en la máquina, porque era la primera vez que él entraba a un cuarto oscuro con 70 y algo de años, con máquinas de votación. Dice, sí, todo bien, me aparecieron los dos candidatos. ¿Cómo? ¿Dos candidatos? ¿Cómo dos candidatos? Sí, en la pantalla, el azul y el rojo. ¿Yo le Había más candidatos, le digo. Y ahí nos quedamos así, pero viste, si nos quedamos estupefactos. ¿Será que de ese lado también? Por eso, no es infalible, definitivamente. Eh... No, es infalible y la, la, la manera en la cual también interactuan con la máquina es distinta. Nosotros hicimos justamente el año pasado una encuesta de usabilidad eh, de las máquinas de votación. Y si bien esto que me estás contando me quedo literalmente sin palabras, ¿Sí? de, de verdad sin palabras, y no sé cómo tu papá solucionó ese problema, porque, hemos, porque en ese en este informe de encuestas de usabilidad veíamos de que realmente no había mucha manera de informar sobre problemas técnicos. ¿Por qué a, a una persona de tercera edad le pasa eso y por qué a alguien que está informado no le pasó eso? O sea, nosotros podíamos ser suspicaces, podíamos, hicimos cierta denuncia, digamos, a los partidos de oposición y se quedaron también estupefactos sobre este tema y yo no tengo la posibilidad de saber a cuántas más personas le pasó eso. Exacto, no hay una sistematización y eso es un problema de fondo de nuestro Estado, ¿verdad? No generan datos para que después se pueda analizar en base a la evidencia la, la, la efectividad o no de una determinada política. ¿verdad? Entonces esa, esa es toda otra discusión realmente que hay que tener. Pero incluso volviendo un poco al tema de cómo las personas interactuaron con las máquinas de votación, ahí realmente lo que nosotros vimos era que muchas veces era finalmente cuestiones humanas las que pasaban. O sea, era otra vez la debilidad institucional, eh, que hacía de que, por ejemplo, los operadores, no los operadores políticos, los miembros de META mm. dejaran de que las personas entraran acompañadas al cuarto oscuro porque no tenían un entendimiento sobre los límites del voto accesible. Entonces, si, queremos ser, si queremos creer de que era esa la verdadera razón. ¿verdad? Y, y finalmente ahí estás hablando de que son problemas eh, de implementación si se quiere pero que tienen un trasfondo que es de que hay una máquina que habilita de que eso ocurra en la fase de implementación. Entonces ahí estamos hablando de que finalmente no se estaba del todo preparado para implementar este sistema en su mejor versión, por lo menos. Sin siquiera hablar de los problemas de fondo de lo que nosotros eh, reclamamos que tiene que ver con la auditoría del sistema, el control del sistema, etcétera, etcétera. Verá el secreto del voto. Sin hablar siquiera de eso, solamente desde un punto de vista de implementación no se logró realmente implementar esto en la mejor medida. Las personas no entendían cómo controlar su voto. Entonces, una parte de las personas solamente controlaba el voto de la papeleta impreso. Otra parte solamente lo hacía de manera correcta controlando el chip que tenía de la papeleta insertada adentro. Entonces, hubo una serie de cuestiones que, que, que tenemos que seguir discutiendo porque se nos vienen unas elecciones polarizadas, ¿verdad? Y finalmente, o sea, yo te planteo un escenario en el cual realmente o sea, haya un resultado en donde realmente no se confíe en el intermedio de las máquinas, ¿verdad? Que ya pasó, y, y que Eduardo. Pasar, ¿verdad? Ya pasó, pasó en la elección una pasada, crisis, sí. Era una crisis enorme, ¿verdad? Y, eh, ¿Qué hacemos? ¿verdad? Pero en este caso, o sea, las elecciones pasadas fueron municipales, que dentro de todo, pues, si ahora estamos hablando de otra vez, encima las presidenciales en un contexto difícil de como nación, que yo al menos no recuerdo nunca realmente... Eh, haber visto casos de atentados a políticos, ¿verdad? Y, bueno, y, y todos los últimos atentados que hemos visto verdad, que, que, que son lamentables. Entonces, realmente, nunca como antes el proceso democrático y el proceso de la emisión de la del voto ha sido tan clave y tenemos Buena que realmente pregunta. hacernos las preguntas correctas para cuidarlo. Y ahí, en ese, en, ese, en ese marco, entonces, realmente, un poco desde TEDIC, hicimos este esfuerzo de hacer esta sistematización histórica para que se entienda realmente eh, de dónde nace el voto electrónico y apretarle y, y, y, al, al TSJ, de apretarle mucho más con la socialización de la información. Si mi papá, no, en ese momento que le salieron solamente dos opciones, él sabía que le tenían que salir más opciones y eso se, solicia, se socializaba de antemano en una campaña así, pero importante de medios de comunicación. Mira, querido ciudadano, vos tenés que hacer, a vos te tienen que salir tantos, tantos, tantos. O sea, se tiene todo eso en cuenta él iba a levantar la mano, iba a luchar por su voto, si ya se fue lo va a votar, nada más y nada menos, ¿verdad? Como cualquier otro ciudadano que quiere ejercer el voto, quiere decidir, iba a levantar la mano y decir acá hay un error, pero no sabía, y, y no y sabía. que más claro también sobre quién hablarle, ¿verdad? Porque eh, muchas veces lo que ocurre también y esto lo hemos visto en estudios de otros países, lo que pasa es que las personas creen de que uno hizo mal con las máquinas de votación electrónica. Uno fue el que tuvo la culpa sobre la manera en la cual la máquina mostró no mostró la información. Entonces prefieren nomás solucionar de la mejor manera o no solucionar y irse nada más sí. sin necesariamente hacer el pedido de ayuda, ¿verdad? O, o ir en todo caso a, a, a, a un lugar visible dentro del local de votación que llevan acá. Nosotros estamos recibiendo cuáles son los problemas que hubieron con las máquinas de votación. Porque como TSJE, vamos a tener una política de transparencia activa en la cual vamos a publicar qué funciona y qué no funciona. Todas estas cuestiones son importantes eh, para, para continuar este proceso, ¿verdad? Y si bien un poco como organización consideramos de que tampoco son suficientes para tratar los problemas de fondo que nosotros reclamamos al respecto del sistema de votación electrónica, sí mm. también es nuestro deber existir por ellas, ¿verdad? Mm. No interesante que haya ciudadanos que están muy interesados también, porque nosotros costamos, eh, o sea, el, el paraguayo de a pie está todo el día pensando en cómo va a llevar plata a su casa, ¿verdad? Y la alimentación y el estudio y una serie de cosas, y sus hijos, etcétera. Entonces, organizaciones como la de TEDIC, ¿verdad?, que estén ahí, eh, con esta investigación, esta, esta información que ahora nos entregan, ¿en qué formato dicho sea de paso? Si yo quiero leer la investigación en sí, eh, aparte en las redes sociales de TEDIC, supongo que ya también está, está todas esta línea de tiempo, pero si quiero a, acceder al informe completo ¿cómo hago, querido Eduardo? Pueden entrar a www.tedic.org ahí está el informe completo en la sección de blogs y luego en todas nuestras redes sociales estamos haciendo todas estas semanas y la próxima una serie de publicaciones tenemos videos sintetizando la información y que vinculan también al, al, al informe, Ahora tenemos un resumen del informe también, entonces tenemos distintos formatos para que la mayor cantidad de personas puedan eh, acceder a los mismos. Y estamos en todas las redes sociales, en, en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, eh, y también en redes libres como Mastodon, eh, para maximizar un poco la difusión de toda la mayor cantidad de personas. Tema apasionante que vamos a seguir hablando, Eduardo, de eh, próximamente y de cara al 2023. Te agradezco muchísimo este tiempo. Excelente a ustedes y que muchísimas gracias y estamos a las órdenes. ¿eh? Hasta Un gran día. abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao. Eduardo Carrillo, codirector de TEDIC, sobre esta investigación que sistematiza por primera vez las etapas de la historia del voto electrónico, o sea, porque vos hablas voto electrónico y ya se vuelven todos locos en el en el TSJD, ¿no? Que son máquinas de votación, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Que una electrónica, ¿no? Que... Bueno, tiene que ser muy específico. Entonces, la tecnología en el momento de ir a votar, de depositar nuestro voto, básicamente, esa incidencia... Eh, sistematizada, ¿verdad? Eh, lo han hecho en un informe, en una investigación, nada más y nada menos, que trata desde el año, que toma desde el año 2000 hasta el 2021, con las últimas votaciones, eh, eh, a ver, en municipales. Y el 2023, que ya se viene con todo.